Y hola que tal, ranitas del canal aquí con mi para ustedes Hoy estamos en Roblos con Alex y soy DemiDrabbit, hola chicos Hola, hola ¿Qué vamos? ¿Cómo andamos, papi? Hola, papu, estamos bien Y hoy chicos, los he traído a un Tycoon de super villanos ¡Lobos! ¡Qué guapo! Sí, sí, sí, sí Está sí. toda la liga de villanos, mira, está el, venu, el, venoso, eh, el venuso, venoso El venoso El venoso <risa> Claro, bro hoy no vamos... Está mi novia, mira, la tóxica no, La Charlie Quinn La mía! <ríe> <ríe> ¿Sí? <britanía>. Hoy nos <ríe> vamos a pasar en el lado oscuro Y vamos a ser super villanos Así que, para ¡Oh! empezar Deben escoger un villano Yo voy a irme a la Charlie Quinn ¡Oh, Yo le digo a la tóxica Yo soy la, la tóxica, cruz. papu eh, Oh, Jope, ya me la robaron Bueno, pues me voy con este Que se ve mamadísimo Vale, te has shot y Rabito se va para el venoso Ah, no, Rabito está en el Joker y Nadie está en el venoso Ok, yo me voy para el <ríe> Queen Vale, chicos, como ya saben, un Tycoon deben agarrar dinero De aquí en una plataforma donde tienen que agarrar dinero Y comprar, eh, pues, potenciadores O sea, estas cositas que te generan unos cubitos Vamos a, a, a levantar un emporio no, ah, así no mira, se mira, dice, mira, mira, el no. imperio. Arriba el mira, imperio mira, Inca. Mira, mira. Oh, oh, hostia, loco. Oh. De un tiro me dieron 3000 tre, de, de, de de dinero y ya tengo aquí formado un chingo de cosas. Mira que ¡Mira aquí bien. No. Qué qué es wow. lo que estamos generando? Estamos generando cubitos. Claro, loco. Sí, y, y, moneda robloxiana, es claro, un cuadradito. Pero... Hola, hola, hola, hola, hola. de la maldad. Huitos de la maldad, exactamente, rabito. Eso lo intercambiamos por Bitcoin y somos millonarios. ¡Uh, la, Me gusta la idea, me gusta la idea, ¿eh? Chicos, también les quiero decir de que hay unas cajitas que se van a spamear por aquí, por todo el lugar y te van a dar dinero. En plan, las doradas. ¿Habes hemos... antes. Las... ¿Cómo que te dan dinero? Voy por allá, Claro, las doradas Oye. son las machetas porque te multiplican el dinero. ¡Uh, la dorada! Claro. Mira, tengo es que comprarle una verde, me la quedo. No te la vas a quedar, loco, voy yo. yo voy <ríe> claro a que espada, no. Bro. Vamos, a, vamos a ver cuánto, cuánto dinero me da. Uy, ¡Hola! Toma, ¡Ya tengo dos dinero! ¡Toma, toma, toma, toma dame mi dinero, asqueroso! ¡Es mi oh, dinero, as... momento LATAM! una dorada! ¡Qué! <ríe> <ríe> ¡No! Bueno, lo he rotado. ¡Qué asco! Me robó todo. Ok, chicos, mira cómo ya va mejorando. Ya le estoy haciendo un poquitico aquí de paredes. Uh, ya estoy ganando. ¡Muy avanzado! En Claro, hola, hola, hola. Y al final la fábrica de la tóxica sí que va a funcionar. Yo obviamente. No, no, a mí, el imperio venoso va a ser el mejor, en contra de yo crece todo pedorro. Nana, no, no, el Risas va a ser mejor, lo este color morado elegante, no me lo gana. A ver, sí, voy, voy a hacer con el negro, voy a Pero no pequeña se cuenta. Misdisa. No, no, no, tú fuera de mi fábrica, fuera. No te qué? quiero. Ver. No, bro, a ver, ¿cómo Porque vas? Porque me robaste no. anteriormente. No a... mal, que me, me a va a matar matarte. este asqueroso. Corre, corre. Momento la tabla cartera la vida, perro. ¿Dónde está mi dinero? No, no, perro, no, no, no, no. No quieres que saque el fierrote, te ven por acá. A ver, ya llegué aquí a la, a la base del Venoso o el del Venon. ¿Y, y quién es el que atiende aquí? Dani, puedo pasar. Pásale, pásale. Como si te como oh, en tu casa. No, bro, ¿quién es? Bueno, estás casi igualito a mí. O sea, nada más tienes un dispensador más y ya está. Ah, pues sí, puro ingreso neto, papi, de puro Bitcoin cúbico De aquí a ver, que cuando todos son, son, son empresarios súper exitosos De hecho, oye, pero cambia, con ver, el Risas, el Risas está súper equipadísimo, ¿eh? A ver, voy a, ir, Risas, voy, Risas, a ir, Risas, voy a El Risas, a ir, Risas a no gana dinero, ese vende mazapanes ¡Hala, loco! Pero ese ya tiene dos generadores de los chetos Claro, claro, papu, es que aquí le metemos con todo y sazón. Oh, ¡Eh, ¡Eh! ¡Me convierto en uno! ¡Loco, loco, loco, loco! Yo, loco yo! ¡What ¿Qué te No, yo ya me voy de esta presa de aquí. Esto no me va a matar acá. Aquí ah, con... Mira, ya, ya estoy haciendo el segundo piso. Aquí ya le voy a empezar a hacer las otras minaditas. Y mira, ya tengo... yo un... ya tiene! ¿Cómo es que ya tiene techo? Yo ni claro. tengo paredes. Bro, a ver, a ver, a ver. No manches, el presupuesto de la lesión bien poquito, loco. ¡Qué pedo! ¿Qué ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué un ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué ¿Qué ¿Qué Mira Lesslie, yo tengo ahorita un bate Tengo el bate de Harley Quinn, mira, mira, ven, ven Así pues, aleja ese bate de mí Que ahora yo ven. soy el recolector de cubitos Voy a recoger dinero para poder comprarme un techo <ríe> De hecho, sí no, no, no, porque... no, no, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera, Ay, fuera! Fuera, fuera, fuera, bueno. ¡Fuera, aléjate! ¡Ok! ¡Hola, rabito! ¡What the fuck! ¡Tiene la olva del Joker! A ver, a ver, a ver... Pero no explota, eh ¡Así explota! ¡What the fuck! que no voy que tengo aquí esto! Yo te tengo batazos, ven, yo te doy batazos, bro Pero esto no quita lo Loco lo que es, ser bien apadrinado, yo también quiero esos poderes Voy a meterme un ratito aquí, por donde Rabito ¡No se están robando! No se puede, le tienen puertas De láser, qué asqueroso puertas de máxima seguridad Para que no entren ratas como Kaplay Hola, Dani, ¿cómo estás, bro? Pásale, pásale, pásale, pásale Pásale, barrio nuevo, bro Mira, acá puedes agarrar mi tropita si quieres Uy, gracias, gracias, me sirve el transporte. A ver, de arriba, ¿tú ya le tienes aquí mejorado? No, no, no, A estamos ver. en proceso de todo. Ah, no puedo bueno, ¿todos, arribita. todos vamos igual, ¿eh? Uy, pero esas garras, esas garras están. gay. lo va del lugar, papi! Sí, como siempre, siempre bien. <risa> de la... ¿A por su qué? ¡Máquina, loco! Me he roto de un solo golpe, ok Amigos no, tenemos que ir así romper al malito Capley, <ríe> <ríe> me robó mi capa gracias. Me, me <ríe> estoy no yendo manches, para mi me casa me Adiós Vale, vale, vale, vale, vale, mira esto aquí Arriba ya lo tengo super mega Farmeadísimo, no, tremendo, tremendo Loco, y ya me tengo aquí el cabellito La Harley Quinn y solamente me pido aquí Mira, soy Harley Quinn Bueno, eh, me queda un poquitico <ríe> bullido, No, pero... <ríe> oh, espera Eres mi ex, no manches, ahora te odio el doble ¿Cómo que soy tú? Claro que Ven si por soy. acá, ven por acá en ¿Ah. su máquina Lesie anda con su moto mami Se supone que tú oh, Ay sí. bro, no Definitivamente no que quedan las faldas A ver, a ver bro, súbeme, sube, llame tu moto No puedo, no No puedes, no puedes Porque esta moto no es para olvidonas ¡Eh! ¿Qué te pasa, tío asqueroso? Oh. Eh? ¿Qué oye, te oye, pasa? oye, que también tengo armas What eh? the fuck, con esa mano A ver, ¿quién es son Toma, toma, toma, toma máquina, tos? loco Se llama los sabor Carrucas ¿Cómo que los ahorcarrucas? ¡Ey, un ratero! <risa> <risa> ¡Un ratero! <risa> nos vemos, nos ¿Sabe vemos, ¿sabe, papi, ¿sabe, papi? ¿Sabe ¿sabe tú, de aquí! <risa> corre, Dani, tú no Toma, toma, toma, toma, toma ¡Muerto, loco! ¡Corre, Lexi, corre, si gracias, por ti! ¡No por robarme los sucios! <risa> se robaba dos taquitos y cuatro pesos Hola, mm. rapito Hello, bro ¿Qué ¿No? lo que vi, pana? ¿Cómo estamos? Mira, mira, te la, la puerta, puerta. Bienvenido, ¡Abre la ¡Abre la puerta! ¡Que si no debemos todo esto! ¡Abre, abre, abre! abre ¡Que vean! ¡Que ¡Que ya está tapar. abierto! ¡Que ya está abierto! ¡Que ya está abierto! ¡Por la rama! ¡Que ¡Ahí rana, estoy! Okay, ¡Vamos! Ah. ¡What the <risa> Se murió, muertísimo, eh, pero Rabito, tú, esta empresa no no no lleva nada, loco, ¿qué está pasando? De caímos en la quiebra, loco, caímos en la quiebra. No, loco, <risa> lo invertiste a los idiotas. No, agarra los motosus, sí, agarra sí, los motosus. No, What the fuck? ¿Por no, qué no, tienes no, mi bate, no, bate no, asqueroso? Cuando What? No, no, no, no, no, no espáltate. Toma, toma asqueroso. ¿What? Pues si yo me muero, te mueres tú también, Dani explotaron todos, ¿qué? Sí, sí, sí, sí, sí, sí loco más aquí. Ok, bro, ya tengo mis 600k y voy a ver qué es este puntito que hay acá, porque eso de acá no me nah. interesa, que es una caja y todo eso, eso, eso es gastar el dinero A ver, ¿y eso qué me...? ¿What? ¿Mero? No... ¿What the fuck, loco? Soy, soy extremadamente blanco, loco, mira ¡Ja, <risa> Ven, ¿Qué, madre, es ¡Qué pedo! Ah, loco. Me estoy... ¡Estoy cambiando de colores! ¿What the fuck? No ah, what? Con eso. ¿Qué ah. clase de poder tan raro es ese? ¡Algo no soy sé es que es un que camaleón! Es verdad, soy un camaleón ahora, papu ¡Me camuflo, me camuflo! ¡Te reto a una batalla! ¡Ya ver... todos hemos alcanzado el límite de nuestro poder! ¡Quiero retarte! ¡Y si te gano, me devuelve los 5 pesos que me robaste al principio! Vale, está bien. What the fuck, Dani? Quítate prima. mi ropa asqueroso Ay, prima. ¡Eh! no se va, vale, asqueroso No, se te robó el cosplay No manches, que no te quedaba, bro. Sato, Vale, Alexi, acepto tu, eh, tu reto Pero espérate, yo, yo agarro mis cositas Y nos vemos en el centro <risa> ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué me está apareciendo en la pantalla? <risa> ¡Qué nos pasó! What the fuck, no puedo claro. ver nada no pueden ver nada, ¿verdad? Eso pasa cuando te conviertes en el mayor villano Y puedes destruir todo Con ¡Eh! el poder del dinero ¿Qué pedo? ¿Y el te dónde quedó? El amigo, nos hizo viscos <risa> Ahora todo el server es para mí ¡No!